eh, se dice, nosotros hemos ido a, a educación al distrito. Lo que nos dicen es que la escuela está ilegal. Pero nosotros hace mucho, hace, hace ya hemos sido demasiado paciente. Hace mucho, muchos días de eso, mucho tiempo de eso y no nos resuelven. Nosotros queremos ver solución. Nosotros quisiéramos que esto llegue hasta el ministro de educación a ver qué nos responde, porque nosotros no podemos seguir en esta situación. Yo me reúno con el señor Ariel, ingeniero, y me dice que esta obra estaba a cargo del señor Eufemio Tejada, quien está en un proceso legal. El señor Eufemio, al parecer que era el que estaba encargado de la obra, tomó el dinero, no se sabe qué se hizo y por ende, la obra fue suspendida. Cuando me reúno con los moradores de la comunidad, fui al distrito, eh, mi superior Luis López, en conjunto con los moradores de la comunidad, quien les habla, llamamos, el, llamamos al ministerio e hicimos un proceso para ver de qué manera podíamos continuar la obra de la escuela. Se nos dijo que estaba en un proceso legal y hasta que eso no terminara, no se podía continuar con la obra eh, la comunidad pide la construcción de la escuela los niños quieren estar eh, porque están en todos sus derechos quieren estar ya más cómodos como decía una de las moradoras de la comunidad eh, la parte donde estamos impartiendo docencia está agrietada estamos en un peligro nosotros esperamos que esta demanda llegue al lugar correspondiente y que las autoridades hagan caso a esta humilde demanda. Es cuanto y cualquier cosa estamos a su orden.